Escuchen esta noticia, una verdadera picadora de metal y unidades militares de los dos bandos en el conf conflicto allí en Ubledar, han reportado en las últimas horas. Nos llama la atención la información que ha sustraído el diario occidental de New York Times, que ha dilucidado en una de sus publicaciones que una de las batallas más grandes que se ha dado desde el inicio del conflicto ha sido allí, donde les acabamos de mencionar en Ubledar, que quiere decir que aparte de Bakhmut, este punto es el y una verdadera coladora de metal. Según las estimaciones de los editores, dicen que más de cuatro batallones de tanques han sido destruidos en este asentamiento que está tratando de detener al control de las fuerzas rusas. Presten atención, se habla que son por lo menos 130 tanques que han sido impactados por las minas que han sido instaladas en esta zona, comparando esta situación en el New York Times como la pérdida más grande de lo que va hasta el momento en el conflicto ruso Cito este párrafo de este artículo del diario Avia.pro, dice que una batalla de tres semanas en la ciudad de Ubledar resultó en lo que funcionarios rusos dicen que fue la batalla de tanques más grandes del conflicto, según lo reporta el medio occidental de New York Times. Las pérdidas de tanques se deben a extensos campos de minas, incluidos los instalados de forma remota. Ataques con armas de precisión, el uso de sistemas de misiles antitanque y drones y la destrucción de 130 tanques es solo una estimación superficial, dicen funcionarios, ya que no tienen en cuenta la pérdida de otros equipos militares incluidos vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal y camiones del ejército. Verdaderamente la situación en obledar sigue siendo muy difícil, ya que el enemigo sigue manteniendo la ciudad bajo su control, están hablando de Ucrania, aunque gracias a los ataques. ...de el ejército del Kremlin, las posiciones claves de las Fuerzas Armadas AFU en las afueras de WDR han sido eliminadas por numerosos ataques de artillería y tanques, dicen los expertos militares de El Diario. De otro lado, se sabe que en las últimas horas se han reportado incidentes en la región de Tula, en el pueblo de Berezovsky. Allí se escuchó una fuerte detonación en las primeras horas de la mañana. Igualmente se reportan ataques de las AFU en la región de Briansk. según su gobernador. Dice que los hechos ocurrieron en el pueblo de Lomakopka, distrito de Starodusky. Dos hogares resultaron con afectaciones allí en esta zona. Es difícil porque es una de las zonas que limita con el país ucraniano y en los últimos días han aumentado los ataques. Es desde Ucrania con los equipos que han recibido desde Occidente, dicen los expertos militares. De otra parte, dicen medios eslavos como RT, que el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov señaló que el presidente Vladimir Putin recibió informes de los servicios de seguridad, así como de Bogomás, sobre la situación en el terreno y las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, el vocero calificó los sucesos en brianx de ataques terroristas, aunque no ofreció detalles sobre si el estatus de la operación militar puede cambiar en relación con la instrucción de de saboteadores. ¿De que Por otra parte, Peskov recalcó que los servicios de seguridad se encargarán de establecer quién esté detrás de esta arrepetida. Los detalles serán chequeados, investigados y hay que establecer con certeza quién lo perpetró. Comentó al ser preguntado sobre si el Kremlin vincularía las acciones de saboteadores con las autoridades ucranianas. En las últimas horas, Putin lo calificó la irrupción de saboteadores ucranianos en la provincia de Bryansk como un acto terrorista. Hoy perpetraron otro acto Irrumpiendo en el territorio fronterizo, abrieron fuego contra civiles, vieron que era un coche, vieron que allí estaban personas y niños, dispararon contra ellos. Precisamente esa gente tenía como objetivo privarnos de la memoria histórica de nuestra historia. Tradiciones y lenguas sostuvo el mandatario en un evento en donde participó con estudiantes a través de una videoconferencia. Hoy, neonazis y terroristas hicieron otro acto de terrorismo, otro que irrumpieron en una zona fronteriza. Abrieron fuego contra civiles. Vieron que era un coche civil. Vieron que allí había civiles y niños. Era un coche común. Según la información que está proporcionando el gobernador de la provincia de Briansk, Alexander Bogomás, el grupo perpetró la localidad de Liubechane y fue contra los civiles, eliminó al conductor del vehículo y produjo heridas a una menor que fue hospitalizada y se encuentra fuera de peligro. Asimismo, Bogomás informó del ataque con dron contra una localidad de Sukani ubicada a unos 20 kilómetros de Liubechane que destruyó una casa del sector. Por otra parte, otro de los puntos difíciles es Bakhmut. Hay un nuevo reporte de la situación. Según el diario Avia.pro, titula que la lucha feroz continúa en las afueras de Bakhmut a pesar de la completa superioridad del PCM Warner y a diferencia de la misma, el equipo militar usa activamente sus fuerzas en las afueras de Bakhmut. Por el momento, según esta información, la situación de las AFU en esta zona de Bakhmut es extremadamente crítica. Se está hablando de una situación que puede llegar a la para Kiev alrededor de la misma ciudad ya que siguen sí, Bakhmut, las Afon controlan la situación debido a las múltiples líneas de defensa y fortificaciones en las afueras occidentales de la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se verían privadas de la oportunidad de contrarrestar a las fuerzas rusas en relación con las cuales se utilizan vehículos blindados y artillería. En las imágenes, las batallas se registran en las afueras de la ciudad. Los vehículos de combate están trabajando activamente. Como informó Avia.pro, se utilizan batallas de corto alcance, atacando edificios donde podrían ubicarse en los señores de ataque Wagner. A pesar de la resistencia AFU, la ciudad ya está casi completamente rodeada según una serie de estimaciones al ritmo actual Mahmoud estaría completamente rodeada para las próximas dos semanas después de lo cual el mismo tiempo o la misma cantidad de tiempo podría llevar al grupo Wagner limpiar la ciudad drones ucranianos lanzaron un ataque contra la base aérea de las fuerzas aeroespaciales rusas en Saki en el curso de los ataques desde ucrania se intentó atacar el aeródromo militar, según Avia.pro, dice que el ejército de la federación repelió el ataque con equipos de defensa aérea y guerra electrónica desplegados en el territorio de Crimea. Inicialmente, el canal Raibar de Telegram informó sobre el intento de las Fuerzas Armadas de de Crima, según los datos presentados. Al menos 15 drones despegaron del aeródromo de Skolny en Odessa, así como de Krasnogilinsky en Artis, en el sur de la región. De estos, 6 fueron derribados cerca de la aldea de Olenepka en el cabo de Tarkankut. 8 fueron plantados por unidades EW cerca de Epatoria y Saki y uno cerca de Krasno-Perekops. Posteriormente también se encontraron fragmentos de drones derribados. Más tarde, los recursos de información de Crimea publicaron una foto de uno de los drones que resultó ser el dron Mugin 5 Pro. Este último fue aterrizado por medio de electrónica, ya que en el fuselaje del dron no hay huellas de haber sido impactado por medios de la defensa aérea. El ataque masivo con drones causa gran preocupación entre los expertos militares, especialmente después de las explosiones más fuertes que tronaron antes en el aeródromo de Saki. Según había punto pro escuchen bien, el ejército ruso engaña a oficiales de inteligencia de las Afu con modelos únicos de equipos. Los equipos militares rusos destruidos por las fuerzas Afu resultaron ser maquetas en el campo de talla. Al final resultó, según Avia pro, las unidades de combate destruidas por el equipo militar, declaradas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su mayor parte son modelos cuidadosamente elaborados, no solamente en términos de su diseño, sino también en términos de ubicación en el terreno. Entre los equipos se encuentran decenas de tanques y cañones autopropulsados, mientras que militares rusos publicaron fotografías en las que se pueden ver estas estructuras. En las imágenes se pueden ver diseños, se habla de una instalación de artillería autopropulsada y a pesar de esto, desde un ángulo cercano, el último claro no parece un equipo militar cuando se realiza con un dron de reconocimiento la inspección de la zona. Los cañones autopropulsados realmente se ven como un real y, dada la pista especialmente hecha y los proyectiles dispersos, no hay duda sobre la naturalidad de este diseño en absoluto. Según las fuentes, al menos un centenar de estas maquetas se despliegan en la zona del frente y las maquetas tienen el objetivo de infringir a por parte de la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en donde brindarían la oportunidad a la inteligencia rusa de identificar las posiciones del ejército ucraniano después de lo cual de los ataques eh, habría represalia por parte de las tropas rusas porque darían a conocer su ubicación.